Señores, otra vez, Amelia Alcántara y Ronnie Jiménez en un Bobo. Oh, vamos a ver, Camila, ¿en qué vamos? En el día de ayer se produjo un incidente entre la modelo Amelia Alcántara y Ronnie Jiménez en el espacio radial donde ambos laboran, en la emisora KQ 94.5, en pleno programa se puede apreciar cómo Amelia le lanza una copa a Ronnie y luego un headphone que casi le rompe la cara. Amelia se incomodó porque Ronnie le dijo que ella es la única que no ha tenido suerte con los hombres casados de que no tiene apartamento ni penthouse. Se recuerda que en el 2019 Amelia llevó hasta la fiscalía a Ronnie por otro inconveniente que tuvieron en el mismo espacio radial. Vamos a ver. Bueno. Está bueno pues, eh, Fresco. Bueno, Muy Ronnie bueno. Jiménez siempre anda en, en esto dime si directo. Sí, yo no creo mucho en estas cosas tampoco. Yo no, ¿Saliendo no de, de, de, de, de el, sí. el, el, el, el sí. filtro Radio Show de la mano de la del, del compañero eh, Santiago matías No creemos mucho. Yo no creo novela, mucho si es así, él se ha buscado problemas por eso. Yo lo creo si sí, si sí, si sí, amanecen en en el Levante ya el, poniéndole una querella, ahí sí yo se lo creo como la otra vez. Yeah. Sí, pero, pero hasta que ellos no pisen el la, la. Pero justicia, es el único no que, que le da para. la cuerda porque ella es fresquísima también. Sí. Ella es fresca, relambía a ella. Sí, ella es fresca, relambía. Parece que él le da la cuerda a ella, sí. Porque cada loco es allá su loca. Míralo ahí. Ya no pertenece. Ok. <risa> no. Nah. Ok. ¿Mm? Tabla. lo bañó fue o le dio con la copa la él, él, él, él lo coitó seguro entonces claro porque fue ahí que cayó de mi brazo y es un vestido que cae yo no sé eso es como deja de que se para no? es que se pare no hay no, es que se pare, yo no, no veo ay te duele la verdad te duele la verdad ahí sí es sí, como un vestido es como un cae. vestido ¿Eh? no, no. es un vestido jason <ríe> que no, no, mi amor, es un Ronnie. vestido? No, tiene la tiene que... De, de, la vergüenza de este pueblo, Ronnie Jiménez, Dios mío. ¿Cómo fue? La vergüenza de este pueblo. No p... ¿eh? La vergüenza más grande que tiene. Ya hay que decirlo, hay que decirlo. Dilo. Ronnie, dame cámara, ven. Desde dame cámara, vamos a decirlo. Niño. Porque acababa... Dale, aquí, La vergüenza aquí. más grande de este pueblo se llama Ronnie Jiménez. Me siento avergonzado de que ese hombre sea serie 56. Ahí, Ahí está. está. Se tenía que decir, se dijo. Ver, pues amplio para subir ese para mí, Instagram de nuevo. <risa> la vergüenza más grande de este pueblo se llama Ronnie Jiménez. Me siento avergonzado de que ese hombre lleve el serie 56, porque es una vergüenza para mi pueblo. Ahí, se ahí está ahí la está. familia revelado. Ahí está la si es el una vergüenza para este pueblo. No diga que tú eres de aquí, Ronnie. di que tú eres de Mosca o algo así. <risa> sí. que tú eres de No mosa? lo vemos todos los días. Pregúntale <risa> <risa> al si te cruzan una, Como que cruza el pares. Te cruza por no, lado es que verdad, no, es que es verdad, es que se pasa de freco. De Ese pasa eh. de freco, porque sea verdad o mentira, no tiene por qué estar hablando de ella de que no, porque a ti no te bien con los hombres casados, ni está ah. comparándola con las otras no, tampoco. Por eso que yo no lo creo mucho tampoco, porque que lo llevan para eso. Para que hacer esos eso, eso eso show, Iván. ¿no? Para hacer esa vueltica, bueno. Tenemos no, no que, que solucionar esa parte con Amelia Show y, y, y Ronnie y, y, y Ron y Jiménez. Lleguen a un acuerdo bueno. Para que eso no siga más de ahí Pero también, como, como dice la nota También en 2013, acuérdate que ya lo sí, ella lo llevó Sí, ella lo llevó, sí, en el 2019. 2019 Sí, porque no hay 2013 <risa> <risa> <risa> Eso es <hace> un ratito <risa> ya <risa> No hay no, el 2019 eh, Ellos tuvieron un percance judicial Un percance, judicial. sí ¿Y qué le convino a él? Porque cogió su sonido la loca lo puso a sonar Sí, No, pero que es Ronnie sí, ahora no sonó, Espérate, no, Ronnie sí. Está radicado aquí, pero Rodney tiene un, un amplio Historial de trabajo sí. en, te, en Telemundo sí. Para allá Y, para allá. y sí. en Miami, en División ¿sabe? Pero que allá no se usa lo mismo que aquí sí. Allá usted por su trabajo Su decencia su, eh, sí. ¿Cómo se dice? Su cumplimiento, Supongo. usted ser una persona Bien en su trabajo, es que usted lo conoce Por algo no trascendió sí. hoy para allá, no, no, pero estaba bien Aquí, aquí tú te tira un peo, en una vejiga y lo sueltas, y, y ya eso te hace live. ¿Tú entiendes? Aquí las cosas se, la cosa se hacen viral más fácil que para allá. Ellos, un meme así de que yo me voy a tirar para ver si a los foques me llaman. Claro, tú tiras un, un, pe, un peo que habla, de esto que hacen <risa> y, ya, y a los foques te llama. Una foca que te mete aquí, que es famosa, <risa> que es famosa porque tú buscabas. Sí. Sí. Que nosotros hicimos famosos que le están bien. No, sí, sí pues no, Y eso, no, no, y, ¿y yu un contó porque tuve con la ex pareja del pueblo. Si ¿sí? ese y yu un todavía, Ajá. porque a él no le queda ahí los cuartos de que la muchacha y todavía con eso, con eso, con eso, con eso, y con eso. Que hizo un show y con el doctor Inatriz sigue la eso. Novela, la no ¿Por qué no de, lo meten? Preso? Gente que no, no... Si no está cumpliendo lo que tiene que meterlo preso, claro. Y ya y pasó ahí. Bueno, estos esto, esto, esto nuevos personajes de redes sociales de, de nuestro país. Están ¿Eh? vergüenzas. ¿Eh? ¿Pues la gente no quiere estudiar? Duarte Sánchez. Gregor no Gregorio Luperón. Gregorio Gregorio Luperón. Tanto que lo botaron de este país, pues estáis jodiendo. Y mira, ¿Eh? ¿cómo le pagan? ¿Cómo le... Pobre Gregorio Luperón. <ríe> ¿Sabes lo que es? ¿Y por qué? Ramón Matías Amelia. y cómo Y Rosario Sánchez. Un hombre lo fusilaron en un cementerio, pues está peleando por este país. ¿Tú sabes lo que es? Mandó la imagen <risa> para allá de ella. felicitar. Y de quiere decir que, de que la rubia del toque de queda, la influencia de este país. Tú sabes lo que es eso. Mirabal con ella? ¿Eh? Y las hermanas Mirabal. Que estaba... la matan para que tú que sepas